This? Ah de you don't have this. This one you have this this and, um, and this one. Okay. Bueno, la lección, eh, dilas, uh, buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Okay. Muy bien, vamos a continuar con la unidad 3. La unidad 3, eh, ya checamos la lección 3. We already check la lección 3 y vamos a continuar en la página 52. En la página 52. El uso de las preposiciones. Sí, uh, vamos a, a ver el uso de las preposiciones. Eh, en español existe la preposición por y para. Por y para. ¿Qué significa por y para en inglés? Es for. Uh -huh. eh, Ajá preposición y por y para es eh, un poco difícil eh, porque mucha gente eh, sometimes they don't get use of the, this kind of preposición bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a usar esta preposición? vamos a empezar con la eh, preposición por, se usa para mm, expresar el tiempo expresar el tiempo, por ejemplo eh, por la mañana por la tarde, por la noche y por la madrugada, este es las 12 de mediodía las 12 del mediodía y estas son las 12 de la medianoche de la medianoche aquí esta es las 6 de la mañana 6 de la tarde entonces a esta hora de 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía es por la mañana por la mañana aquí esta es por la tarde por la noche y aquí esta es por la madrugada ¿Cómo uso esto de por? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Por ejemplo, ¿haces deporte? ¿Tú haces deporte? ¿Haces ejercicio? ¿Sí? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Ajá, por la mañana. No pregunto la hora, ¿a qué hora? Entonces, por la mañana solamente quiero saber si es por la mañana, por la tarde o por la noche. La, exactamente la hora no Ajá, esa es el, eh, la forma de usar después ay, eh, medio también por eh, significa eh, se usa eh, me va a indicar el medio por ejemplo voy a mandar eh, un fax por fax, por teléfono, por correo, por banco, por avión y por autobús. Yo voy a hablar con mi madre por teléfono. Voy a hablar con mi madre por teléfono. Te mando la información por fax. Te mando la información por fax o te mando una carta por fax. Eh, te mando una carta por correo. Te mando una carta por correo. Y a mí me gusta viajar por barco, por avión y por tren. ¿Cómo viajas? Generalmente, ¿cómo viajas? ¿Por avión? ¿Por tren? ¿Cómo viajas? Por tren en Ajá, en Europa se viaja mucho en tren. ¿Tú cómo viajas? Por tren. ¿Y tú? Por avión, ok. Entonces, aquí en Malasia. En Malasia, eh, ¿cómo viajan? Eh, por tren, eh, por autobús, etcétera, etcétera. Ajá, entonces, esa es la manera de usar el por. Aquí, eh, la causa también se usa cuando van a decir una la causa. Por ejemplo, yo estoy cansado por viajar en tren. Yo estoy cansado o cansadas por viajar en tren entonces estoy cansada ¿no? entonces la razón the reason, the cause es por eh, viajar en tren entonces eh, es, estás enferma por comer mucho, estás enferma por comer mucho entonces eh, siempre existe una razón siempre existe una razón entonces estás uh, enferma por comer mucho estoy preocupado, ay, estoy preocupado por ti, por ti o por ella, estoy preocupado por ella, y estoy preocupada por los problemas de mi novia, Entonces, esa es una forma de usar el por, aquí también eh, el lugar, yo corro siempre por el parque, yo corro por el parque, y me gusta caminar por la playa, todos los días paso por tu casa entonces si haces ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio haces? ¿corres? bueno, vamos a poner que sí corres, ¿no? entonces corres por la mañana, por las tardes o por las noches por las mañanas la mañana. mm, ¿dónde corres? ¿dónde corres? ¿dónde? ¿por, la, por el parque? Por la playa, aquí en Penang, por la playa, por la playa, en Penang, por la playa, ¿no? Se corre, es, es, eh, a mí me gusta correr por la playa, por la playa. Entonces, eh, esta es una forma de, de usar el por, uh -huh. y continuamos con para, para. ¿Qué significa para? For, also for. ¿Pero cómo se usa? Entonces se usa cuando eh, esta eh, preposición para eh, expresa finalidad o complemento indirecto. Por ejemplo, para mí, para ti, para él, para mi madre, para Mario, para ella, etcétera, etcétera. Estas flores son para ti. Estas flores son para ti. Eh, <coughs> Imagínense que estos son unos, son unos chocolates, ¿no? son unos chocolates, entonces hay, estos chocolates son para ti, para ti, ajá. o estos son para ella, para ella, entonces este es para ti, para mí, para ella, para mm, nosotros, etcétera, entonces eh, expresa el complemento indirecto, aquí eh, dirección también, expresa dirección, dirección, por ejemplo, quiero dos boletos para Cuadalumpur. Van a comprar unos boletos o unos billetes. Ajá. O sea, señorita, por favor, un billete para Guadalumpur. Para, para, para, que se expresa dirección. ¿Para dónde? Entonces eh, van a comprar un boleto o un billete. Eh, eh, imagínate que tú vas a comprar un billete. Tú vas a comprar un billete en el tren. ¿Para dónde? ¿Para dónde quieres tu billete? Uh, para... Guadalajara. para Para Ok, nada más para ¿Y tú para dónde quieres tu billete? Para Estocolmo? Ok, de, ¿Y tú? Eh, para Bangkok Bangkok, ok Entonces para, yo tiene que decir para, ¿no? La dirección, especifica en la dirección Yo quiero un boleto para Acapulco Acapulco es un lugar muy famoso en México eh, y luego el tiempo quiero dos boletos para la una de la tarde para la una de la tarde, ¿no? entonces, ¿para qué hora? entonces eh, ¿quieres? Uh, ¿para qué hora quieres tu boleto? ¿o tu billete? para la una para las dos, para las tres, para las cuatro ¿para qué hora quieres su billete? para las cinco de la tarde, para las cinco de la tarde ok, ¿Y, y tú para qué hora? Para las 7 de la mañana. Para las 7 de la mañana, ok. ¿Para dónde? ¿Para qué hora y para dónde? Eh? Y después, eh, estas son la forma de usar para: este es eh, el lugar para Madrid, la, el destino para usted. Eh, es para mañana. Bueno, la función. Vamos a ver en, el, en los sus ejercicios. Por favor, escriban. Por favor, en el en sus ejercicios de aquí, pueden util, pueden escribir <coughs> completa con poro para. Completa con por para. caminar el número uno me gusta caminar por la playa uh -huh. el 2 nunca veo televisión por la mañana el 3 compramos ese vino para tu, padre. para tu padre todos los domingos caminamos por el parque, por el parque. las flores amarillas son para la maestra, él manda la información por, por, por, fax. por fax. Quiero un boleto para las, para las ocho de la noche. Yo trabajo por, por la tarde. Y Maro, Mario viaja a Singapur uh, por, por tren. Por, y estoy enferma no por no comer por, bien. Por no comer bien. Uh -huh. Ok, entonces, ese, ese. es, vamos a continuar con esta lección, que es eh, planeando las vacaciones. Esta es una, es eh, la lección número 4, que es planeando las vacaciones de verano, y está Pablo y Victoria, y dice Pablo, Pablo eh, y Victoria, alguien que quiera leer, ¿Pablo? ¿quién, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Tú eres Pablo? Ajá, ¿Victoria? Victoria, Victoria, Victoria, a ver, tú eres Victoria. <ríe> ok, a ver, pueden leer. Idea. Idea. Uh -huh. Podemos ir a Italia, visitar los museos y ir de compras. E ir de compras. Uh -huh. uh, a mí me gustan mucho los museos de arte moderno. De acuerdo, pero yo prefiero visitar el Coliseo, la Plaza de España. Mira, por la mañana nos levantamos temprano. Temprano. Si Entonces, Entonces vamos a escuchar a Amazon ¿Te parece bien? de acuerdo Ok, ajá Entonces aquí en esta lección dice Pablo y Victoria Pablo dice Podemos ir planeando nuestras vacaciones de verano ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué significa que te parece? ¿Qué te parece? What do you think? Ajá, uh -huh. what do you think, ajá uh -huh. Me parece muy buena idea, me parece muy buena, me, buena idea. I think it's very good idea. Eh, podemos ir a Italia, visitar los museos e ir de compras. A mí me gustan mucho los museos de arte moderno. Bueno, yo prefiero visitar el Coliseo, la Plaza España. Mira, por las mañanas nos levantamos temprano, después desayunamos algo ligero, salimos del hotel alrededor de las 10 podemos visitar primero el coliseo y después ir de compras por las noches podemos ir al teatro, escuchar ópera o ir a algún bar eh, a mí no me gusta la ópera, yo prefiero la música pop ¿de verdad no te gusta la ópera? bueno, entonces vamos a escuchar a Ramazotti ¿te parece bien? de acuerdo entonces aquí, eh, eh, se fija, estamos, vamos a usar el verbo poder, poder ¿Qué significa poder? El verbo poder. Poder. El verbo poder significa can. Can. Es yo. Yo puedo. Tú puedes. Él puede nosotros podemos vosotros podéis y ellos pueden el verbo poder va con un infinitivo entonces por lo general es más un verbo en infinitivo podemos ir I can go podemos ir planeando nuestras vacaciones tú puedes por ejemplo tú puedes bailar él puede nadar nosotros podemos hablar eh, español vosotros podéis <coughs> ir de vacaciones ellos pueden cantar entonces aquí esto es con el verbo en infinitivo ok entonces yo puedo ir, tú puedes bailar, él puede nadar esto no se les olvide, esto es infinitivo, todos estos son infinitivos el verbo el verbo poder You must conjugate, ajá, es yo, que es yo, puedo, tú puedes, ¿Puedes? él pueden. puede, nosotros podemos, vosotros pueden. podéis y ellos pueden, ok, tú, puedes nadar, puedes nadar, sí o no, sí, sí. ¿Ah? hay gente que no puede nadar, ajá, entonces, ok, tú puedes bailar tango, no, no, no, no. no puedo bailar tango, ajá no puedes bailar tango, tú puedes, eh, puedes cantar en ruso? No. <laughs> no, pero puedes cantar en inglés? sí, sí, sí puedo, sí. sí puedo cantar, ajá, tú puedes nadar? no, no no puedes nadar? ah ok, hay gente que puede y hay gente que no puede, Ajá, no sabe, ok, entonces aquí eh, podemos ir planeando weekend <laughs> Podemos ir planeando nuestras vacaciones de verano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eh, ¿Qué te parece? o oh, ¿Qué piensas? Also, you, you can say, huh? Me parece muy buena. ¿eh? Podemos ir a Italia, visitar. Visitar los museos, ir de compras. A mí me gustan mucho los museos de arte moderno. Uh -huh. uh, ¿Te gustan los museos? ¿a ti te gustan los museos? ¿te gustan los museos? Sí. ajá ¿qué tipo de, de museos te gustan? hay diferentes tipos de museos, de museos ¿qué tipo de museos te gustan? de arte, de arte. ajá eh, aquí hay, hay museos de ciencia Ajá. y hay muy, muchos tipos de museos mm. Bueno, yo prefiero visitar el coliseo, yo prefiero, el verbo preferir también vamos a ver, ¿eh? yo prefiero visitar el coliseo, la plaza España, etc. Mira, mira, ajá, cuando you are going to give some opinion, ajá, you say, mira, podemos, por las mañanas podemos hacer tal actividad, por las mañanas nos levantamos temprano, nos levantamos temprano. Temprano y tarde ¿Qué significa temprano? Temprano l Ajá, y tarde es late Ajá, Ta temprano Temprano Tarde, tarde es late Ajá, nos levantamos temprano Uh -huh. Nos levantamos temprano, después desayunamos. Ok. Algo ligero, ligero. ¿Qué es eso de algo ligero? Something light. Uh -huh. Y salimos del hotel alrededor de las 10. Alrededor significa around. Around. A las 10. Podemos visitar primero el coliseo y después ir de compras. Por las noches podemos ir al teatro, escuchar ópera, o ir a algún bar. Entonces, eh, a mí no me gusta la ópera, yo prefiero la música pop. ¿De verdad no te gusta? ¿De verdad? ¿Really? ¿You don't like it? ¿De verdad no te gusta la ópera? Eh, bueno, entonces vamos a escuchar a Ramazotti. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Ok, ajá. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar aquí We are going to study now el verbo gustar Gustar El verbo gustar Es un verbo especial Es un verbo especial Which means something is pleasant to me Is different than the other verbs Por ejemplo Me gusta el libro Entonces aquí eh, sobre la vida, aquí viene la traducción ajá, uh -huh. en inglés dice, la vida <coughs> es más que estudiar y trabajar, de hecho una buena manera de establecer puntos en común con alguien nuevo es hablar sobre aficiones la vida es no solamente, ¿qué significa la vida? es de life ajá, uh -huh. no es solamente el, es trabajar, estudiar, trabajar y estudiar, ajá uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver, eh, una buena manera de establecer puntos en común con alguien es hablando de gustos. Eh, cuando hablas con un amigo, cuando hablas con un amigo, eh, hablas, ¿qué te gusta? ¿Te gusta hacer deporte? Ajá. ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta hacer ejercicio? Entonces, eh, sobre aficiones, ¿cuál es tu afición? Entonces, eh, las aficiones, hablamos de deportes, de juegos y de pasatiempos. ¿Practicas algún deporte? ¿Juegas al tenis? etcétera, etcétera. Entonces, all the time, ajá, todo el tiempo, todo, todo el tiempo, hablamos de gustos. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué te gusta comer? Eh, ¿Dónde te gusta viajar? Eh, ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos en tus fines de semana entonces aquí los eh, pasatiempos favoritos, aquí por ejemplo mi pasatiempo favorito es ¿cuál es tu pasatiempo favorito? tu pasatiempo favorito ¿cuál es tu, tu pasatiempo favorito? por ejemplo leer o escuchar música Ajá. ¿A ti qué, cuál es tu pasatiempo favorito? Leer. Leer. La ver la televisión. Mi pasatiempo favorito es ver la televisión. Leer, Leer libros. ¿A, a, a ti? Escuchar música. escuchar música. Por lo general es eh, escuchar música. Re, ok. Durante mi tiempo libre. Durante mi tiempo libre. Yo uh, hago ejercicio, uh -huh. eh, yo soy una fan de, por ejemplo, también, eh, ¿eres alguna fan de algún artista? ¿Eres fan de algún artista? No, no, ¿eres alguna fan de algún deportista, artista? ¿Eres alguna fan? <ríe> de muchos artistas, por ejemplo... Uh -huh. Otra, ¿eres fan de qué? No sé. ¿No sé? A, a mí me gusta la música, pero no soy así. Hay, hay gente que es muy fanática, ¿no? Así, eh, que es fan de, de Ricky Martínez o no sé. Bueno, después, ¿cuáles son tus pasatiempos? Esas son las preguntas uh -huh. más comunes que hacemos. ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta hacer durante tus vacaciones? ¿Qué te gusta hacer durante tus vacaciones? En mis vacaciones me gusta viajar, en mis vacaciones me gusta comer en restaurantes, comer fuera, eh, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver. Eh, esto es, usando el verbo gustar, ahí se me gusta. Me gusta cantar, me gusta cocinar, me gusta bailar, me gusta jugar fútbol, me gusta jugar al baloncesto, me gusta escuchar música, me gusta leer, me gusta andar, montar en bicicleta, me gusta nadar, me gusta pescar, me gusta coleccionar sellos, me gusta coleccionar postales, me gusta coleccionar llaveros. Y me gusta tocar la guitarra Y me gusta la jardinería Todos son los gustos, ¿no? Entonces, sabe, eh, ¿Qué te gusta hacer? Uh, te gusta escuchar música ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta cocinar? Sí, sí full center, Full answer ah, sí, me gusta, eh. Te gusta cocinar eh, ¿Te gusta bailar? ¿Bailar? ¿Te gusta bailar? No. no, no me gusta bailar, no me gusta bailar. Entonces, a ver, pregúntale a ella. Ajá, ¿Te gusta, no sé? A ver, vamos a continuar. ¿Te gusta jugar al fútbol? No, no me gusta jugar al fútbol. Ok, ¿te gusta, eh, ¿te gusta pescar? Ok, ¿a ti te gusta pescar? a mí tampoco. No. Ay, a mí tampoco no me gusta pescar. No sé pescar. Ajá, entonces, a ver, ¿a ti te gusta nadar? No, me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Ok, ¿a ti te gusta bailar? No, me gusta leer. Leer, a ella le gusta leer. Entonces, los gustos varían, ajá, de todas las personas. Aquí es... Eh, me gusta bailar, ¿qué tipo de música te gusta bailar? ¿Qué tipo de música? Me gusta bailar Salsa, merengue, cumbia, hip hop, bass, flamenco y tango uh -huh. Entonces, vamos a ver, ¿te gusta bailar? Sí uh -huh. ¿Qué tipo de baile te gusta? Me uh gusta, -huh. ok, uh -huh. ¿te gusta bailar? Salsa, ok, a mí también me gusta bailar salsa. ¿Tú te gusta bailar salsa? Sí, pero me gusta más eh, bailar flamenco. Para ella le gusta más bailar flamenco. ¿A ti te gusta bailar? No, a ella no le gusta bailar. Ok, ¿no? Entonces, ¿a qué, eh, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te le gusta leer? Entonces, eh, hay muchas cosas que leer. Eh, me gusta leer revistas, revistas, cómics, el periódico, biografías, novelas románticas, novelas de fantasía, poesía, libros de ciencia ficción, libros de historia, libros de misterio, ok? Entonces son los libros de diferentes libros. Eh, ¿Te gusta leer? Eh, no gusta leer? ¿Te gusta leer? Ah, sí. sí, ok. Eh, ¿Qué te gusta leer? Eh, me gusta leer de libros eh, no, novelas de, de fantasía eh, Novelas de? De, fantasía. de fantasía ¿A ti te gusta leer? Sí. Eh, ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Eh, me gusta leer de, libros de misterio De misterio, ok. ¿A ti te gusta leer? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Oh, me gusta leer eh, biografías. Biografías. ¿A ti te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer novelas románticas. Novelas románticas, ok. ¿Y a ti qué te gusta leer? Oh, me gusta leer revistas. Revistas, ok, muy bien. Entonces, continuamos. Aquí, eh, ¿qué música te gusta? Eh, hay mucha, mucha, mucho tipo de música, como es la música pop, la música clásica, la música electrónica, el rock and roll, uh -huh. y el reggae, y hay mucho, mucho tipo de música. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? gusta música. Pop. Ajá. ¿A ti te gusta la música? Sí. ¿Qué tipo de música ah, te gusta... Me gusta el reggae, ok, te gusta el reggae, ok, a ti te gusta la música, te gusta la música clásica, no, no, por qué no te gusta, oh, no mucho, Ajá. Uh -huh. a mí también me gusta eh, la, la clásica, pero tiene que ser especial, muy muy muy especial, pero eh, me gusta mucho la música, eh, por ejemplo, la pop, esa es la que me gusta mucho. Aquí, ¿dónde te gusta ir los fines de semana? ¿Dónde te gusta ir? ¿Dónde te gusta ir? Me gusta ir al teatro, me gusta ir al cine, me gusta ir a conciertos, recitales, me gusta ir a la discoteca, me gusta ir a las fiestas. Me gusta ir de compras, me gusta ir a los museos, me gusta ir a los restaurantes. Hay muchos, muchos, muchos, muchos lugares donde, donde te gusta pasar tu fin de semana. Eh, el fin de semana, ¿dónde te gusta ir? ¿Dónde te gusta ir el fin de semana? De compras, te gusta ir de compras. ¿Y tú? Eh, ¿Los fines de semana? ¿Qué, qué te gusta al cine, ajá. Al cine también, ajá. ¿Y tú? A los restaurantes también. A mí no me gusta cocinar el fin de semana. No, no, no, no, no me gusta cocinar. Hay que salir a los restaurantes. ¿Y tú? a los restaurantes, entonces aquí en, principalmente en Penang hay muchos restaurantes muy, muy, muy, <coughs> muy buenos. Entonces, a ver, continuamos con eh, aquí, por favor, traten de relacionar, relacionen, mi pasatiempo favorito es... Mm. <risa> Mi pasatiempo favorito <risa> No. <ríe> A ver, lean bien, ¿eh? Traten. To, to match. You must match this. Es, mi pasatiempo favorito es. Escuchar es escuchar música. ¿Qué te gusta leer? El periódico y revistas. Me gusta coleccionar. ¿Coleccionar? Llaveros. Llaveros. ¿Qué son los llaveros? Es key holder. Uh -huh. Key holder. Key holder. Uh -huh. eh, ¿Dónde te gusta ir los fines de semana? Al teatro. Al teatro. Soy una fan de De Shakira, Enrique Martín. ¿Qué te gustan hacer los sábados? Me gusta jugar al tenis. ¿Con quién te gusta ir a la discoteca? Con mi vecino. Uh -huh, ok. Aquí también, por favor, relacionen. Andar, montar, nadar etcétera etcétera relaciones por favor <coughs> Mm. empezamos andar andar montar bicicleta uh -huh, bicicleta andar y you want to say I, I, when you, you say, I say es andar en bicicleta o montar bicicleta uh -huh. es el verbo nadar Ajá, nadar en la playa Ajá. Tocar guitarra. Tocar la guitarra ¿Cantar? Cantar Cantar En inglés En inglés Leer Comics, Comics, Comics revistas ¿Deporte? Deporte. Deporte. Deporte Patinar Patinar, Patinar. Patinar. Uh -huh, roller is, ski, patinar. ¿eh? roller ski. Patina is, patinar el roller ski. Roller ski. Uh -huh, uh -huh. Patinar, deporte, bailar, tango, tango. cocinar, arroz, ir, ir, ir, piscina, ir, seguramente ir a la playa, ¿no? uh -huh. ir, a la playa ir, ir, ¿no? ir, ir, coleccionar postales. postales y escuchar música pop música pop, Ajá, música pop. entonces buena nadar nadar nadar bueno entonces aquí el verbo gustar el verbo gustar este verbo gustar es un verbo especial que requiere de un pronombre de objeto indirecto. Ajá, se es que requiere de un pronombre de objeto indirecto. Por ejemplo, yo digo, es me gusta el vino. Me gusta, este es el pronombre de objeto directo. Eh, entonces, para las personas, por ejemplo, en el caso de yo, yo digo me gusta. Me gusta. En caso de tú, es te gusta en caso de él, ella, usted le gusta, nosotros nos gusta, vosotros os gusta y ellos ella, usted, les gusta entonces aquí aquí van a poner atención, esta es la frase prepositiva con este verbo con este verbo, you don't say yo you don't say yo yo me gusta, a mí a mí, to me a mí, a mí me gusta. A mí me gusta el vestido rojo. Me gusta. A ti te gusta. A él le gusta. A nosotros nos gusta. A vosotros os gusta. A ellos les gusta y a ustedes les gusta. Esto te tienen que memorizar. Esto lo tienen que memorizar. Ajá, porque es un verbo nuevo. Tú a ver a mí me gusta. Repitan, por favor. A mí, a mí me gusta, gusta. A, a ti te gusta. gusta, a, a él, él le gusta, a usted a, nosotros, a usted, usted le, gusta. le gusta, a ella, a ella le gusta, nos a nosotros nos gusta, nos gusta. a vosotros, nosotros os gusta, a, a ellos les gusta. Les gusta. A ellas les gusta y oh, a ustedes les gusta. Entonces, eh, y you no, know, todos tienen a, a, a, a, a, a mí, a ti. You don't say a tú. Ajá, a yo no. Ese es a mí. A ti. A ella. A él. A ellas. Ajá. A nosotras. A nosotras. Ajá. A ustedes a ustedes, a vosotras a vosotras, ok? Entonces, este if you don't say this part, por ejemplo, if you don't say a me if you say, me gusta me gusta el vestido rojo, es ok me gusta mm -hmm. because eh, eh, me gusta is only for one person uh -huh. te gusta te gusta el te gusta la falda amarilla o okay. qué? Uh ajá, -huh, es no necesario decir a ti. En el caso de le, le, you know how many persons they use le? Tres, ajá, uh -huh, tres personas, En uh -huh. this case you must specify who. Ajá, uh -huh, por ejemplo, a él, a ella, a María, a Pedro le gusta. <coughs> y a vosotros, a nosotros. Nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos les gusta y ellos les gusta. En este caso, eh, eh, you you have to take care. Aquí gusta es el verbo es en singular. Singular. A mí me gusta, me gusta el vestido. ¿Por qué en singular? Porque el vestido es singular. singular. Uh -huh. This verb is referring to the thing that you like it. Ajá. Entonces me gusta la cerveza. A él le gusta el, eh, a ella le gusta el pelo largo. Le gusta el vino, el helado, la clase de español y el color rojo. All of this, can, this article is en singular. El artículo es en singular, ¿ok? Entonces, eh, entonces vamos a ver. ¿Te gusta el pelo? ¿corto? No. ¿te gusta el pelo corto? no, no. a mí, a mí, a no, mí no, no no me, no me gusta el pelo corto a mí no me gusta el pelo corto me gusta el pelo largo ajá ¿te gusta el color rojo? a mí me gusta el color rojo ok, ajá uh -huh. Eh, ¿Te gustan, te gusta la manzana? A mí. ¿Sí o no? Sí. Sí. A mí me, me, gusta me gusta la manzana. Me gusta la manzana, ok. A ti, eh, ¿Te gusta el helado de chocolate? Uh, sí. ¿Te gusta el helado de chocolate? Sí. Sí. A mí me gusta el helado de chocolate. Sí, a mí me gusta el helado de chocolate. Ajá, entonces, a ver, vamos a... a Preguntar, ¿te gusta? ¿Te gusta el helado de chocolate? Eh, ¿Sí o no? Sí. <coughs> el helado de chocolate. ¿Te gusta el helado de chocolate? You can ask questions, ¿no? It's not, no, a mí no me gusta el helado de chocolate. Uh -huh. eh, no, a mí... A mí no me gusta... El chocolate, por ejemplo... me gusta el helado, pero el chocolate no, a mí me gusta el helado de fresa, el helado de vainilla, el helado, ajá, entonces aquí por favor, eh, te gusta, pregunte por favor, te gusta la cerveza, te gusta el vino, te gusta, no sé, ajá, te gusta, te gusta, te gusta, van a preguntar, a ver, pregunten, ¿Te gusta? Pregúntale a ella, ¿te gusta? ¿Pueden usar este ¿Te gusta la cerveza? ¿Te gusta el vino? ¿Te gusta el vino tinto? ¿Te gusta las faldas largas? Las faldas rojas. <coughs> ¿Te gusta? El, el, el, el... ¿Te gusta el Vainilla. Sí. Uh -huh. El helado de vainilla. Ajá. Ice cream, ¿no? uh -huh. el helado de vainilla. Vainilla. Eh, plural, after, after. ¿eh? After. Now es now singular. Singular. A <laughs> ok. okay. Entonces, a ver, vamos a, vamos a continuar aquí. También se usa, a mí me gusta, a mí me gusta en singular, con un verbo, verbo en infinitivo. Por ejemplo, a mí me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta descansar. ¿Qué significa descansar? ¿Qué significa descansar? To rest descansar, me gusta trabajar, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta comer, me gusta viajar, ajá es con el verbo este es en singular ok entonces a ver uh, continuamos con me gustan ahora en plural me gustan a mí me gustan los vestidos porque ahora son, es, eh, los vestidos es en plural, ahora vivir es en plural, a mí me gustan los chocolates, a él eh, o a ella le gustan las flores, a nosotros nos gustan los pasteles, a vosotros os gustan las italianas, a ellas les gustan los sombreros, los, ajá. Uh -huh. uh -huh. uh, every Thursday you come. No. no. Okay, okay. Uh -huh. Entonces, okay. Entonces, en plural. ¿Te gustan los, uh, te gustan las faldas largas? Uh, ¿Te gustan las faldas cortas? <risa> <risa> sí, sí, a ella le gustan las faldas cortas okay. eh, ¿Te gustan los chocolates? Uh, sí, sí. ¿A, mí? ¿A mí? Me gustan los chocolates okay. ¿A, ella le gustan, ¿A ella le gustan las faldas largas? Uh, no, ella a, a ella ¿A ella? Porque, eh? ¿A ella? Las faldas, las faldas largas. largas. No le gustan las faldas largas, ok, ¿no? Eh, ¿Te gusta el pelo corto? No. No. A mí me, no me gusta. El pelo, el pelo corto. ¿A, ¿A ella le gusta el pelo corto? No, a ella no, no le gusta el pelo corto no le gusta el pelo corto, a ella no le gusta el pelo corto ajá, rápidamente después, eh, ¿te gustan las fiestas? ¿te gustan las fiestas? no no a mí, a mí, no me gustan las fiestas ¿no te gustan las fiestas? Ah, ok, ¿a ti te gusta leer? sí, a mí me gusta eh, a mí me gusta leer leer, ok, no? entonces aquí es eh, take care en la frase prepositiva a mí, a ti, a él, a ella a usted, a nosotros, a vosotros, vosotras a ellos, a ellas, a ustedes don't forget el a, a, a, a, a, a, a Ajá, en todos, el a la frase prepositiva aclara cuál es la persona, a mí y yo, you want to clear, specify eh, the, eh, for example, specify, ah, por ejemplo, eh, a mí me gusta el chocolate y I want to specify to who, who is the person that likes el chocolate, es a mí, a mí me gusta, you want to specify, por ejemplo, me gusta el chocolate, es ok, pero a mí me gusta el chocolate, you specify more about the person that really like the chocolate. A mí, a mí me gusta. A ti, a ti, a ti. A, a ella, a ella. A ellas, a ellas. Y eh, nunca sustituye el pronombre de objeto directo. Aquí, a mí no. Esa es la parte negativa. A mí no me gusta el vestido. No te gusta la cerveza. No. No le gusta la rosa. Ahora, ¿qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Por ejemplo, de comida. ¿Qué no te gusta de comida? ¿De comida que no te gusta? ¿Te gusta el pollo? ¿El pollo te gusta? Pollo, ¿qué? Sí, a mí me gusta el pollo. ¿El pescado te gusta? Sí, eh, ¿qué no te gusta de verduras? ¿Todas las verduras te gustan? Ajá. ¿alguna verdura? ¿Algo que no les guste? ¿Todo, todo, todo, todo les gusta? Todo, todo, todo, todo? ¿no? Por ejemplo, ¿qué no te gusta? El examen, no, no le gustan los exámenes, los exámenes, Ajá, los exámenes no, a mí tampoco me gustan los exámenes, no me gusta calificar exámenes, checar los exámenes, a mí no me gusta, entonces, ¿a qué? ¿Ah? Eh, ¿Te gusta ir de compras? Sí. ¿Sí? A, a mí me gusta ir de compras. Ir de compras, ¿te gusta ir de compras? Ajá, eh, a los caballeros, a los señores, muchos no les gusta ir de compras. A nosotras, las mujeres, nos gusta ir de compras. ¿Te gusta ir de compras? A mí también me gusta ir de compras. Ajá. Entonces, este, de ropa, de ropa, ¿qué, ¿qué les gusta y qué no les gusta? ¿Te gustan los vestidos? No, o vestidos. Sí. vestidos. Sí. sí, me gustan los vestidos. <risa> ¿Te gustan las eh, los, los vestidos <coughs> eh, cortos? Sí, Ajá. A mí, eh, gustan. me gustan. A, a mí me, me gusta gustan los vestidos cortos. cortos. Los cortos. Eh, a ti te gustan los, <coughs> por ejemplo, ¿qué color te gusta de ropa? ¿de qué color te gusta tu ropa? ajá verde, ¿te gusta el color verde? sí ¿el color blanco? rojo el rojo ajá, bueno, hay rojo y eh, ok, entonces aquí a mí no me gustan los zapatos negros me gustan los zapatos rojos cuando van en la, de compras, ajá, de compras están las zapaterías y bien, ay, ay, ay, ay, esos zapatos, los zapatos azules me gustan, ay, a mí no me gustan los zapatos azules, me gustan los zapatos negros, ok, entonces eh, vamos a ver, estamos en una tienda de ropa, en una tienda de ropa, entonces tú le dices a ella, ay, mira, me gusta… Uh -huh. eh, me gusta el vestido rojo, y ella dice, no, a mí no me gusta el vestido rojo el vestido blanco, ok a ver aquí ajá. estamos en una heladería en una heladería, venden helados, helados de fresa de chocolate, ah. de piña de mango, ajá entonces si dices, ¡ay! van a comprar un helado uh, a mí me gustan los chocolates. helados <risa> helados no helado de chocolate. Helado de chocolate. Y ella dice, no, a mí no me gustan los helados de chocolate. Los helados, a mí no me gustan los helados. A mí no me gustan los helados, don't forget los, los helados de chocolate. Me gustan los helados de... A mí me gusta, me gusta. Me gusta los helados. <laughs> <laughs> A mí me gustan los helados. Manilla. De, de, de, de you must say that, A mí me gustan los no. los helados. Los helados. A mí me gustan los helados. A ver, vamos a repetir, ¿no? Uh -huh. We are going to repeat, because, no, aquí. A mí me gustan los, los vestidos. A ti te gustan los chocolates. chocolates. A él te gustan las flores. las flores. A usted, a nosotros, nosotros nos, nos gustan los pasteles. A vosotros vos, vos, os gustan las italianas a, a ellos, ellos les gustan, les gustan las, fiestas. las fiestas y a ustedes, ustedes les gustan los, los los, los, los, ajá don't forget el artículo entonces eh, aquí a mí me gustan mucho las botas marrones me gustan a mucho mucho los zapatos azules a él le gustan mucho los zapatos negros a ella le gusta mucho este que es eh, el abrigo el abrigo el abrigo el abrigo, el abrigo el abrigo, por ejemplo rojo, rojo, el abrigo rojo, ok, aquí, a él, a él le gustan mucho los pantalones cortos, a él le gustan mucho el no sé, hay marrón, negro ah, no, um, Marrón ajá. Ah. Y aquí A mí ah. me gustan mucho los pantalones Amarilla Y a ellas A ellas les gustan los ¿Qué es esto? Los chocolates Los chocolates, Ok, okay. Y A ustedes les gustan los, a helados, a los, helados. los helados Ajá, los helados a mí me gusta correr. ¿Y a ti te gusta correr? No. A mí no me gusta no, co correr. Me gusta leer. ¿Aquí qué sería? Compras. A mí me gusta ir de. A mí me gusta ir sí. de compras. ¿Y a ti te gusta ir de compras? Sí. Eh, sí. No. No. A mí me gusta ir al, al restaurante, me gusta el restaurante, con mis amigas, aquí. A mí me gusta… ¿Qué es? Tomar fotos, tomar fotos. Eh, ¿A ti te gusta tomar fotos? Eh, no, a mí no me gusta tomar fotos. aquí sería a mí me gusta a ti te gusta trabajar los fines de semana no a mí a mí no me gusta trabajar los fines de semana te gusta lavar los platos no a mí Lavar, lavar, lavar los, lavar los platos Lavar los platos Lavar los platos ¿Te gusta ir al museo? ¿Te gusta ir al museo? Sí, a mí me gusta ir al museo. ¿Te gusta leer? Sí, a mí me gusta leer. Ok, ¿te gusta limpiar la casa? Sí. No. <laughs> no, uh -huh. Ajá. a mí no me, no me gusta, gusta limpiar. limpiar la casa. Ok, ¿te gusta ir a la playa? No. ¿Te gusta ir a la playa? Sí, a mí me gusta ir a la playa. Ok, entonces aquí vamos a, a checar aquí en el... Os mm -hmm. Este ejercicio realmente es importante para los exámenes. Aquí en ex el Practica con tu compañero usa la palabra también y tampoco en este ejercicio, en la página 40 eh, dice ¿te gusta viajar? sí, me encanta y a ti, a mí también me encanta encanta significa I love it eh, encantar este verbo encantar Me me encanta. Me encanta ir de compras. Este me encanta y me encanta aquí es me encanta el verbo encantar es dicen like it, como gustar eh. me encanta y me encantan por ejemplo a ti a él Le. los sombreros aquí es le encantan, le encantan. Ajá, le encantan, el Love It. Ajá. Eh, ¿Te encantan eh, los helados? No, a mí no. No me encantan, no me encantan los helados. Ok, ¿no? Eh, ¿Te encanta la fruta? A mí me encanta, ajá. Eh, ¿te, ¿Te encantan las fresas? encantan, ah, me encantan, ajá. ¿te encanta viajar?, viajar, sí, te... a mí me encanta viajar, es eh, eh, las mismas reglas que este verbo, ajá. Eh, encantar y gustar es el mismo, ¿te gusta viajar?, sí, a mí me encanta y a ti, a mí también, ¿Te gusta la cerveza? No, a mí no me gusta nada, nada, nada, nada. Y a ti, a mí tampoco, a mí tampoco. Entonces, por favor, escriban la pregunta y la respuesta. Observen aquí el dibujo, eh, hagan, la, eh, escriban la pregunta y la respuesta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Te gusta? No. Te gusta bailar? Dice sí. A mí, a mí me encanta. ¿Y a ti, A mí, a mí, no. A mí no. Oh, soy que no. A mí no. Ajá. Uh -huh. El siguiente es: ¿Te gusta, te gusta trabajar los fines de semana? ¿te gusta trabajar los fines de semana? no, a mí no me gusta nada y a ti a mí tampoco a mí no me gusta nada y a mí tampoco tampoco cuando es negativo y negativo por ejemplo ¿te gusta el chocolate? sí, a mí también ¿Te gusta trabajar el fin de semana? No. no. A mí, tampoco. Sí. No y no. El siguiente, el tres, ¿Te gusta ir a, ¿Te gusta visitar museos? ¿Te gusta? Visitar <tose> museos. Sí, a mí me encanta. Y a ti, a mí, sí, a mí también. Sí, sí, sí. también. El cuatro. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? Sí, a mí me encanta. ¿A ti también te gusta cocinar? ajá, uh -huh, ok, a mí no, a mí no me gusta cocinar ok, eh, como, como gusten, el siguiente el 5 ¿qué sería? el 5 eh, ¿te gusta? ¿te gusta caminar? ¿te gusta caminar por el parque, por ejemplo? ¿Te gusta caminar por el parque con tu perro? Sí, me encantan. ¿El siguiente qué sería? ¿Qué sería esta? ¿Qué es hacer la cama? ¿Te gusta hacer la cama? todos los días te gusta sí. hacer la cama? Sí, a no, a mí no me gusta a mí no me gusta hacer la cama a Pedro le gusta jugar al fútbol a, a Pedro le gusta jugar al fútbol Sí, sí. sí a él le sí. gusta Jug ¿Jugar al fútbol? Sí, a él le gusta jugar al fútbol. El ocho, ¿al perro le gusta qué? ¿Al perro? Ajá. Uh -huh. ¿Le gusta <laughs> jugar a las cartas? Jugar a las cartas. Uh -huh. Jugar a las cartas. Al perro le gusta jugar a las cartas. Sí, a él le gusta jugar eh, jugar a las cartas. El 9 ¿qué sería? A ellos, a ellos, a ellos les gusta qué. ¿Les gusta nadar. nadar? ¿A ellos les gusta nadar? Nadar eh, ¿Sí o no? Sí Sí, a ellos les gusta nadar Y el 10, ¿a ella le gusta ir al bar? ¿A ella? ¿A ella le gusta ir al bar? A ir al bar sí o no. Bueno, eh, aquí, en esta, en la página 41, en el libro, en la página 41, aquí viene varias ideas, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? Prepara seis preguntas para tus compañeros sobre estos temas. Por ejemplo, sobre música. Si quieren preguntar sobre música, sobre cine, sobre libros, deportes, bares, comida, bebidas y vacaciones, ¿cómo preguntan? ¿Cómo preguntan sobre los gustos? Música, música sería, ¿te gusta la música? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? Aquí, musica. a mí me gusta latina, pop, electrónica o clásica. Si quieren preguntar sobre cine, ¿cómo os preguntaría sobre cine? ¿Sobre cine? A ver, es esto, ¿no? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo preguntarían sobre cine? ¿Te gusta te gusta el cine? ¿El cine? ¿eh? Ajá, por favor, escriban ahí la pregunta. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Después? ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de No, ¿qué tipo de películas? ¿Qué tipo de películas, movies? Ajá. ¿Qué tipo de películas te gusta? ¿te gusta? primero es ¿te gusta el cine? ¿sí o no? Sí. ¿y qué tipo de películas te gusta? Eh, me gustan películas de comedia, románticas de terror, de ciencia ficción Ajá. ¿te gusta? Eh, ¿te gusta? ¿sobre libros? ¿cómo preguntarían sobre libros? ¿te gusta leer? Ajá. ¿te gusta leer? ¿Libros te gustan? ¿Te gustan? Ajá. ¿Qué tipos de libros te gustan? De libros son de, eh? libros de aventuras, de biografías, novelas, cómics. Hay varios tipos de libros: de aventuras, biografías, novelas y cómics. Ahora sobre deporte. ¿Cómo preguntarían sobre deporte? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el deporte? Ok. ¿O.? Oh. Te gusta hacer deporte. Hacer deporte. ¿Te gusta hacer deporte? Ajá. Primero preguntan si sí, te gusta hacer deporte y después qué tipo de deporte te gusta hacer. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de deporte te gusta? Uh -huh. Por ejemplo, el fútbol, el bádminton, la natación, el tenis. Natación es, swimming sí. Después eh, bares. ¿Te gusta, ¿Te gusta? ¿Te gusta salir a los bares o te gusta ir a los bares? Ir a los bares? ir a los bares. ¿Te gusta ir a los bares? ¿O te gusta ir directamente? ¿Te gusta ir a los a las discotecas te gusta ir a las cafeterías te gustaría etcétera etcétera sobre comida sobre comida qué tipo de comida te gusta es la comida malaya española india comida rápida qué significa la comida rápida comida rápida es fast food uh -huh. Bebidas, sobre bebidas, qué eh, qué tipo de bebida te gusta y de las vacaciones. ¿Qué tipo de bebida te gusta? Los zumos, Coca-Cola, vino, agua, etcétera. ¿Y las vacaciones? ¿Te gusta salir de vacaciones? Te gusta de vacaciones? ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? ¿A la playa, a la montaña, al campo, a la ciudad? ¿A dónde te gusta...? Ir de vacaciones. Now because of the time, already finished. Ajá. Uh -huh. Pero este, the next class we are going to practice. Ajá. Uh -huh, about this kind of questions, and then you, you have to uh, talk uh, to make it dialogues. Ajá. Traten de checar esto por internet. Bueno, entonces la clase ya terminó. Ok, muy, muy, muy bien, bien. Eh? gracias, gracias.